En este video les quiero mostrar, la, dentro de la herramienta de la libreta de calificaciones, algo que se llama la política de publicación de calificaciones. Esta política nos va a ayudar a controlar de mejor manera qué tantas notificaciones reciben nuestros estudiantes eh, con respecto a la asignación de calificaciones que vamos haciendo dentro de nuestro curso de Canvas. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Simple y sencillamente me voy a ir al apartado de calificaciones. La libreta de calificaciones que seguramente ya conoces y ya ubicas dentro de Canvas. Lo especial se encuentra justamente en la esquina superior derecha. Tenemos este icono de un engrane en el cual yo le voy a dar clic y al dar clic en este engrane me voy a encontrar con esta información. De un lado está la política por atraso, que no explicaré en este momento, pero la segunda pestaña se encuentra la política de publicación de calificaciones. Al dar clic ahí en la política de, de publicación de calificaciones, vamos a encontrar eh, dos opciones. Por lo general, vas a encontrar que los grupos se encuentran eh, por default con publicación automática de calificaciones. Esto significa que cada vez que tú pones una calificación, se le notifica al estudiante. ¿Y a qué me refiero con notificaciones? Con todo lo que el estudiante tenga habilitado. Push notifications en su celular, eh, puede estar recibiendo correos electrónicos, puede estar recibiendo un resumen diario con todos la, eh, los cambios de calificaciones que ha tenido dentro de sus diferentes cursos. Y esto ocurriría cada vez que tú pones una nueva calificación al estudiante. Entonces, si tú pones una calificación al estudiante, en este momento corriges eh, 10, 15 minutos más tarde, corriges un poco el criterio, eh, lo vuelves a cambiar, el estudiante recibirá una segunda notificación de que volvió a cambiar la calificación. Yo en lo personal prefiero y utilizo la segunda opción. la publicación de calificaciones de forma manual. En esta opción de publicación de forma manual, lo que ocurre es que tú puedes calificar la totalidad de una tarea, toda una tarea, terminas de calificarla y una vez que terminas de calificar, tienes tú que eh, darle clic para publicar las calificaciones y se les informe a todos los estudiantes de su calificación y se incluya esa calificación como parte de los diferentes cálculos que tengas eh, por ahí preparados para la parte de calificaciones eh, parciales, finales o lo que sea que, que corresponda para tu curso. Entonces, eh, yo siempre, y esto lo pongo, vengo aquí pongo publicar las calificaciones de forma manual antes de empezar cualquier curso, cualquier periodo, vengo, cambio esto para que sea la publicación de forma manual y después, ¿qué es lo que sucede? Eh, conforme vas, vas calificando, si te fijas aquí, eh, tenemos la opción, aparece este letrero de que la publicación de las calificaciones ahora se va a hacer de manera manual y cuando ya hayas calificado siempre vas a tener que venir aquí buscar la eh, actividad correspondiente y utilizar la opción que va a aparecer aquí, que yo ahorita como ya tengo todas mis calificaciones publicadas me aparece en gris, pero tú tendrías que venir aquí cada vez que terminas de calificar y dar clic en la opción de publicar todas las calificaciones. Entonces, solamente no olvides este pequeño, este pequeño paso. Con esto, ya tus estudiantes no se van a ver inundados de notificaciones, posiblemente vayas a tener un poco menos de comentarios con respecto a esos pequeños cambios de calificación, esos pequeños ajustes de 85, 86, 88. Entonces, toda la experiencia de la evaluación, pues seguramente va a ser mucho más grata, tanto para ti como tus estudiantes. Entonces, recuerda siempre ajustar, la política de publicación de calificaciones y toma el control de cómo y cuándo ven los estudiantes las calificaciones de sus actividades. Mucho éxito.